Sketch my name By God No paro de pensar que nos hizo tan mal, maldición. Mi error fue amar baby. I don't know, baby era un fall. was criminal, you're cry Deli, no sé qué me pasa a mí. Creo que todo confundí. Ahora sí la pagué, yo pequé. ¿Y por qué? No lo sé. Fue por vos no lo sé, no lo sé, no lo sé. eh el cielo sigue llorando y no pienso parar En un día Baby quiero amarte, pero no sé cuidarte sin lastimarte, solo aléjate Ya no para de llorar y siento que te miento si me vuelvo a enamorar Pero lamento que no me puedas olvidar Estamos conectados y nos volveremos a cruzar Esa cruz cruzada vuelta en mi pieza me hace reflexionar Tu vestido rojo me convertía en un toro y me usaba solo para jugar Formosas, formosas. Tus amigas me la pueden chupar Y el paraíso me puede abandonar Mi cielo de demonios me cuidará más Prefiero estar solo antes que volverte a amar me resulta difícil ser feliz La cacería de brujas comienza por ti Tu piercing y tus labios me hacían vivir Y mis ansias de besarte me hacían seguir Me hacían seguir Lady no sé qué me pasa a mí Creo que todo confundí Ahora sí la pagué, yo pequé ¿Y por qué? No lo sé Fue por vos, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé. Sí, sigue llorando y no a mi lado I'm falling down again Baby quiero amarte pero no sé cuidarte te mola sin solo aléjate